tenerlo bueno, acá en los estudios. Hola, Mónica, buenos días. Gracias al programa El 7 a las 6 y a BTV por eh, invitarnos a hablar de este escenario de recuperación sostenido progresivo que está teniendo la economía. Importante hablar acerca de cómo está creciendo la economía nuevamente, cómo se está reactivando en torno al Producto Interno Bruto, también, ministro. Así es, Mónica, quería mostrar a la población la en el aumento del, de, la, de la actividad económica, estamos mostrando aquí un crecimiento del 5,3% del índice, de acti, índice General de Actividad Económica, el IGAE. Recordemos que el año pasado habíamos terminado en menos 8,8% y ahora estamos con un 5,3%, 3, un una inflación controlada, 0,45% al mes de abril y qué sectores son, Mónica, los que están generando este aumento de la actividad económica. Están siendo los la, eh, el sector de minerales, metálicos y no metálicos, petróleo gas natural, la industria manufacturera, el comercio y la construcción fundamentalmente Bien, la construcción ministro, le interrumpo es interrumpo factor unos segundos. importante perdón sí. unos segundos en este momento nos vamos a enlazar vamos a enseguida a volver con usted vamos a ir rápidamente hasta Chukisaca eh, tenemos imágenes importantes en torno al presidente Luis Arce Catacora veamos ¿Cómo están, amigas y amigos de todo el país? Muy buenos días. En esta ocasión nos encontramos en la capital del Estado Plurinacional de Bolivia, donde el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, llegó hasta este sector para rendir homenaje a los 212 años de la gesta libertaria de América a los pies de la estatua de Jaime de Sudáñez, iniciando con la ofrenda floral. Posterior también la Isa de la Bandera en este importante acto que se tiene, que se da cita en la Plaza 25 de Mayo de la capital del estado. El presidente dará el parte correspondiente. Este 25 de mayo se celebra los 212 años de la Revolución de Chuquisaca, conocida por la historia hispanoamericana como el primer grito popular contra las autoridades de la Real Audiencia de Charcas, actualmente conocida como Sucre, la capital del Estado Plurinacional de Bolivia, antes de la llegada de los españoles a América. El actual territorio del departamento de chuquisaca estaba habitado por grupos étnicos con características propias. Estas culturas coexistieron desde épocas pasadas en la región y se situaron en diferentes territorios del departamento, cada una con sus propias particularidades. Entre las más importantes están los charcas, los yamparas, los jalcas, los chutas, los mojocoyas, los guaraníes, entre otros. Estamos en este importante acto de las ofrendas florales en conmemoración a los 212 años de la gesta libertaria en América, ubicado en la Plaza 25 de Mayo, a los pies del monumento a Jaime de Sudáñez. En esta ocasión llegó el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, así como también el vicepresidente del Estado, que están presentes. ...en este importante acto, así también como otras autoridades nacionales, departamentales y municipales... ...además de autoridades judiciales que se dieron cita hasta este sector de la Plaza 25 de Mayo. A continuación, escuchemos este importante acto que se realiza en la Plaza 25 de Mayo de la capital del Estado. Encontramos al pie del monumento que corresponde al protomártir de la independencia y de la gesta libertaria... Jaime de Sudáñez de la Torre, ofrenda floral de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, SIP Bolivia Filial Chutisaca. Compañía, atención, el, al hombro, atención, presentamos. De esta manera se desarrolla la ofrenda floral en, esta, en este sector de la Plaza 25 de Mayo a los pies del monumento a Jaime de Sudáñez. Mónica, más adelante estaremos con más información. Así es, Kevin. Más adelante nuevamente enlazaremos nuestra señal hasta la capital de nuestro país, conmemorando estos 212 años del primer grito libertario en América Latina. Más adelante continuaremos con esta información. Vamos a proseguir con temas económicos. El ministro de Economía justamente nos estaba explicando acerca de estos sectores, ministro, que están coadyuvando con el crecimiento económico. Efectivamente, Mónica, eh, señalar que... Los sectores que más están impulsando este aumento son minería, petróleo, industria manufacturera, construcción, comercio, también comunicaciones. Varios sectores ya se están reactivando en este momento. Entonces vemos ahí que eh, eh, esta, este escenario de recuperación se está dando en varios sectores de la economía. También eh, mostrar que la construcción es uno de los factores más dinámicos de recuperación, aquí estamos viendo una situación en pandemia mal manejada, ahora también estamos en pandemia, hace esta comparación a 12 meses, abril, abril, pero miren, aquí la construcción se está recuperando de manera importante y dinámica. Y también así los mismos insumos que usa también el sector de la construcción, ¿no? el sector de la construcción usa cemento, fierro y este índice de eh, compra, eh, importación y uso de estos materiales también está en ascenso. Y esto está reflejando, Mónica, que la economía está dinamizándose de manera importante y también el empleo, eso es lo que vamos a mostrar. También la, la demanda externa está mejorando. Aquí mostramos el valor de las exportaciones que en abril llegaron a 767, estamos en un promedio de más o menos 750 millones de dólares en, este, en estos cuatro meses, y de la misma manera este, eh, se está generando elementos de recuperación importante también en nuestra balanza comercial. Si, si me permiten un momento, aquí vemos que también las import del momento más triste y oscuro del año pasado en abril que era 295 millones de dólares estamos en un nivel de aproximadamente 660 millones de dólares de importación, igual en las export, estábamos en un valor de más o menos 250 millones de exportaciones a abril del año pasado y ahora estamos a más o menos 760 millones eso ha generado una brecha importante donde las export aquí le están ganando a nuestras import y está generando acumulado ya a la fecha a abril de este año una balanza comercial positiva de 423 millones o oh, perdón 453 millones de dólares es una cifra muy importante donde se muestra que estamos Mejorando la situación que estaba eh, deprimida también en años anteriores. Ahora estamos mostrando una balanza comercial positiva. ¿Y qué estamos exportando fundamentalmente? no Oro metálico, boratos, gas natural, palmito, bananas, soya, carne bovina, azúcar. Varios productos estamos exportando, Mónica. Y de la misma manera quisiera mostrarte también indicadores referidos a la tasa de desempleo. Sí, eso es importante. ¿Ah? Noten que la tasa de desempleo al, había tenido un, un, un descenso a fines del año pasado, un poco repuntó en enero de este año a 9,7, pero de ahí fue descendiendo a 8,9, 8,1 y 7,6. Abril la tasa de desempleo es 7,6 y algo importante es que esta recuperación va aparejada con el aumento de personas ocupadas. En el mes de abril del año pasado habían 3.246.000 personas ocupadas. Ahora tenemos 3.999.000, casi 4 millones. Son 800.000 personas que se han... Eh, adherido al mercado laboral Implina de manera pandemia. importante, sí, y en ambos periodos de pandemia, o sea, la comparación es, eh, en ese momento había pandemia y en este momento también hay pandemia, ¿no? En ese momento había una ola muy fuerte, aquí en este momento también en este escenario tenemos una ola que eh, está en, en aumento, pero lo que estamos mostrando es la gestión distinta que se está llevando a cabo y qué sectores son los que están generando ese aumento en el empleo. Está obviamente, el comercio, la industria manufacturera, la construcción que están generando aumentos importantes de la cantidad de personas que están nuevamente ingresando al mercado laboral. Este escenario está mostrando esta recuperación de la que hablaba nuestro presidente a, lo, a la evaluación de los seis meses de gestión, donde decía estamos por la senda correcta, estamos recuperándonos, hemos venido a mostrar estos datos que están confirmando esa apreciación y creemos que eh, este escenario de recuperación es importante y esperemos que el tema de la pandemia no ralentice este buen momento que está pasando la economía boliviana. Importante los datos que usted nos acaba de mencionar, más todavía la comparación con una gestión donde también existía pandemia, donde también ahora estamos en una tercera ola que ya está entrando a su pico más alto. ¿Cómo se ha logrado esta dinamización de la economía, ministro? Nosotros hemos aplicado varias medidas. ¿no? Una medida ha sido el bono contra el hambre, hemos dinamizado la demanda interna, redistribuido el ingreso, hemos aplicado el reintegro en efectivo al IVA, casi medio millón de dólares ya se ha devuelto a las personas que han entrado en este esquema y también el Tesoro ha recaudado, está nuestro, eso por el lado de la demanda, por el lado de la, eh, de la oferta hemos generado elementos de un fondo llamado SIBOLIVIA, es un fideicomiso de más de 911 millones. ¿No? A la fecha ya hemos entregado más de 130 millones de bolivianos Y hay muchos productores, más de mil que se han beneficiado de esto Y paulatinamente se está viendo que en el lado tanto de la demanda y de la oferta Hay paulatina recuperación Y los indicadores están mostrando ese elemento Algo que usted acaba de mencionar Los créditos y bolivia ¿Cómo esto ayuda a la reactivación económica? Y tenemos el dato que se ha ampliado la cobertura de los mismos Es así eh, ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque hay productores que tienen la capacidad de sustituir importaciones, ya sea de insumos o productos finales importados, pero lo que necesitan es una inyección de capital de inversión o capital de trabajo. Y eso lo hace el Fidecomiso fideicomiso Bolivia. Entonces, estos productores que antes no tenían ese incentivo, ahora lo tienen, porque la tasa de interés, es 0,5%, no es ni el 1%, Mónica. O sea, es una tasa realmente de fomento, de incentivo para que los productores se acerquen tanto al BDP y al Banco Unión. Y no solamente productores manufactureros, donde hay valor agregado, sino también productores agrícolas que tienen también la idea de sustituir importaciones agropecuarias. ¿no? Entonces, se ha ampliado el requisito de incluir el RAO, ¿no? Los productores agropecuarios tienen el RAO como un elemento de contribución impositiva al erario nacional y ellos están siendo incorporados también en esta dinámica de sustitución de importaciones que va a generar elementos de producción, empleo y además ahorro de divisas, Mónica. ¿Solo este sector ha sido ampliado a esta cobertura? ¿O qué sectores también están dentro de este crédito? Siboli? Bueno, aparte de, de los que estaban, que era el sector eh, manufacturero, el sector que genera valor agregado, también están nuestros compañeros, lo estamos incorporando a los productores agrícolas, ¿no? Que, por decir, a, pro, alguien que quiera sustituir la producción de papa holandesa, lo puede hacer con este eh, esquema de crédito y. Y si quiere generar valor agregado ten, eh, generando una planta de papas ¿no? eh, eh, eh, fritas, para producción de papas fritas, eh, lo puede hacer también. O sea, hay bastantes eh, posibilidades donde nuestros productores pueden, en la fase inicial de insumo o de valor agregado o de producto terminado, ya incorporarse al esquema del fideicomiso SI eh, Bolivia. Bien, perfecto, ministro. Para ir terminando la entrevista, ¿cuál es el pronóstico para los próximos meses? Sabemos que estamos entrando en una tercera ola muy fuerte, un pico alto. Eh, esperemos que la economía pues, no tenga esta recesión. ¿Y qué medidas se están pensando ya a lo futuro? Mira, la dinámica económica está mostrando esta recuperación progresiva, paulatina, y obviamente eh, esperemos que esta o la agresiva no sea un elemento que ralentice y vaya deteniendo este, este levante que tiene la economía, ¿no? este empuje que está teniendo a la recuperación. Eh, esperamos que si podemos eh, controlar este fenómeno, la actividad económica va a tener una levantada muy importante en el 2021. Algo que ha perjudicado mucho, ministro, en la anterior gestión y la pandemia ha sido que, bueno, muchas familias bolivianas han cerrado negocios, han perdido sus empleos porque las mismas empresas cerraron. La tasa de desempleo es un dato muy importante. Usted mencionaba... ¿Qué está coadyuvando a que ya la tasa de desempleo haya disminuido? Tal vez nos puede ampliar los detalles respecto a los, a los sectores que están coadyuvando a que las, los y los bolivianos pues, tengan fuentes de empleo. Bueno, el sector de la construcción es un sector importante en la economía porque está asociado mucho al empleo. El gobierno nacional ha empezado desde el año pasado a, a pagar aquellas obras de construcción que fueron en 100%, en 100 terminadas que no estaban pagadas entonces ha eh, puesto al día el gobierno, porque el gobierno de facto no lo, no lo hizo los dejó a los constructores, al sector de la construcción al olvido bueno, los constructores necesitan liquidez para empezar también a reactivar su actividad constructora, nosotros lo que hemos hecho es ir pagando estas, estas deudas a las obras eh, que estaban 100% concluidas. Ahora estamos eh, en un proceso de las que tienen un 80% de avance físico en la construcción y que también necesitan pagos. Se ha hecho más o menos un, una erogación de más de 600 millones de bolivianos en mantenimiento de carreteras y también obras eh, carreteras. De manera tal que la construcción está empezando a dinamizar el empleo y ese es uno de los elementos que también se transmite al comercio, a la manufactura. Entonces es una cadena virtuosa que va empezando a dar sus frutos y creemos que el gobierno nacional está impulsando, está incentivando... ...toda esta recuperación que la estamos viendo en estos números. Entonces, la construcción sería este sector primordial, principal, que ha ayudado a la reactivación económica. En primer lugar, en segundo, ¿qué sector vendrá? Sector manufacturero, ¿no? Hay, hay elementos que estamos notando en la absorción de empleo en ese sector. Y es bueno, porque también muchas de las industrias están empezando a buscar vender en el mercado interno y también exportar. Entonces... Eh, son parámetros que nosotros estamos mirando y analizando y estamos viendo que ambos sectores, juntamente obviamente con minería, hidrocarburos que también están ahí eh, dando su aporte, están comenzando en conjunto a levantarse gradualmente y eso es eh, para nosotros un elemento alentador de que la economía va en buen, por buen camino, Mónica. Y en torno a las exportaciones, ministro, ¿qué productos priman eh, cuando los bolivianos tratamos de sacar los productos a otros países? Bueno, está en, en los distintos sectores, en minería está el oro, en agricultura está la soya, estamos exportando también banana, palmito, eh, girasol, aceite de girasol, estamos exportando también gas, que es uno de los eh, commodities que siempre por tradición en varios años ya lo vamos haciendo. O sea, son varios productos que estamos, azúcar también lo estamos haciendo, son varios productos que estamos exportando al resto del mundo y esto está también dando cuenta de la dinamicidad de la economía en, vari, en varios sectores, no solamente acumulado en un solo sector. ¿no? Entonces se está apoyando a los productores nacionales, a quienes quieren exportar, eh, no se les está poniendo trabas. En el, en el manejo, por ejemplo, que ellos quieren realizar. De hecho, no. El tema es cumplir los cupos para eh, vender en el mercado nacional a precio justo, hay que abastecer la demanda interna y tienen toda la capacidad de seguir exportando. No hay ningún óbice para que los exportadores puedan seguir sacando sus productos al resto del mundo. Perfecto. Buenas noticias entonces en el ámbito de la economía. Esta comparación que ha realizado el ministro importante para que usted también esté tranquilo, ¿no? Ministro, la población esté tranquila de que se está trabajando desde el gobierno nacional. Gracias por estar con nosotros. El mensaje final tal vez para la población. Eh, el mensaje final es de que el gobierno nacional está trabajando tal como lo ha prometido el presidente Luis Arce Catacora los indicadores están ahí los estamos mostrando a la población y obviamente estamos en ese trabajo continuo de ir mejorando e eh, incentivando demanda y oferta con las políticas de reactivación ¿no? así que nosotros vamos a seguir trabajando día a día y trayendo estos datos a la población para que eh, haya confianza ¿no? de que esta recuperación está siendo efectiva Bien, muchísimas gracias, ministro. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Mónica. Bien, Marcelo Montenegro, ministro de Economía, dándonos detalles importantes, datos específicos respecto a cómo va creciendo nuestra...